Domingo Gil Sosa denuncia dos jóvenes lo atracaron a mano armada en el sector Pueblo Nuevo de esta ciudad, quienes cargaron con la suma de más de 50 mil pesos y un celular. Anoche me atracan como en eso de las 10 de la noche, eh, yo fui a llevarle los cuartos a la novia de la, de la comida de hoy, y dos chamaquitos ahí me atracaron, y uno de ellos yo lo conozco, ¿Qué te llevaron? 54 mil pesos y un iPhone 5. 54 mil pesos, ¿a qué hora fue eso? Eso de las 10 y 15, 10 y media de la noche. ¿Qué cosa eh, Prácticamente trabajo con una persona que le hago mandado y ya me iba ¿Pero para. ¿no? no, no, yo trabajo en el Green Moto. No si Sí, soy el lavador de allá. ¿Pero qué? ¿Pero y por de, la de, de una persona que yo le hago mandado. Ya me iba para la casa. Para hoy a las nueve y media. Sacar balance y entregarle. El afectado dice conocer a los atracadores. Eh, hay uno de ellos que se llama Wimi, al otro no, no le sé bien el nombre. Hubo uno que me, el que conozco, me puso una pistola en la cabeza y el otro con un cuchillo, no voy a hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.